Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria arrancando una nueva jornada, hoy jueves 14, no, 15 de septiembre estamos eh, compartiendo aquí las informaciones, las noticias que van eh, surgiendo del ámbito de la Universidad Nacional de Misiones, por supuesto, y de la sociedad, temas de coyuntura así que vamos a ir desandando este trayecto informativo nuevamente con todos ustedes. Para hoy tenemos preparados varios temas, propuestas eh, de información que surgen. Eh, por ejemplo, vamos a tener la visita y tenemos la visita en la Universidad Nacional de Misiones de un profesor docente de la Universidad de Minas Geral eh, de Brasil. Así que en un ratito vamos a estar charlando con él eh, sobre la actividad que está realizando aquí en la UNAM. Y por otra parte, tenemos las eh, columnas, los segmentos de Todos los Jueves, Volver a la Naturaleza y El Mundo al Revés, una, un segmento, una propuesta de análisis de política internacional. Así que en un ratito todo esto y mucho más aquí en Al Día. Una pausa y ya regresamos. Vamos aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y como les contaba en la apertura, tenemos la visita de un docente de Brasil, de la Universidad Federal de Minas Gerais y está acompañado por una docente de la carrera de portugués de la Universidad Nacional de Misiones, Rocío Flores, así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, bien, muchas buenas. gracias. Bueno, cuéntame un poquito, Le, te presento eh, el Profesor Dr. Leandro Rodríguez Alves Diniz, docente e investigador de la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais. Y en el marco de una capacitación, venís, no? Sí, justamente. Entonces este año estoy ofreciendo con un equipo de mi universidad, Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil, uh -huh dos cursos para docentes de portugués en Argentina, docentes de diferentes niveles, entonces no solamente docentes de portugués en las universidades, sino también en las escuelas, por ejemplo, primarias, secundarias, y en el primer semestre ofrecemos un curso eh, dedicado a las políticas lingüísticas, evaluaciones y tecnología en la enseñanza de portugués como lengua extranjera, y ahora estamos uh, ya casi, uh, bueno, la mitad ya de un segundo curso, que es un curso, para, un curso sobre enfoques contemporáneos en la enseñanza de portugués como lengua extranjera. Y los dos cursos uh, tienen una parte de la carga horaria que es uh, en línea ¿no? y otra parte que es presencial. Entonces vine a Posadas para la semana presencial. Buenísimo. Sí. ¿Es la, la primera vez que venís acá o ya estuviste...? La segunda vez, entonces Ay. la primera fue durante la semana presencial del Ajá. primer curso. Bien. Eh, Rocío, ¿y cómo surge esta iniciativa de traerlo a él? Eh, en realidad él viene con estos cursos a través de un convenio con la Universidad de Minas Gerais y el Ministerio de Educación de la Nación y nuestra universidad ha sido sede de, esa, de esos cursos eh, en donde ha recibido a profesores de portugués de todo el país eh, y a partir de ahí nosotros también participamos, algunos docentes del profesorado en portugués participamos de, del primer curso que ellos dictaron y a partir de ahí bueno empezamos los diálogos y las conversaciones para eh, firma de un convenio y así es que mañana también va a dictar una conferencia ...en relación a las metodologías, a las nuevas metodologías... ...digamos, eh, contemporáneas de enseñanzas del portugués... Eh, ...también como propuesta de actualización y capacitación... ...para profesores de portugués. A raíz de esto, digamos, y eh, de, este, de esta firma que, que, que estamos iniciando... ...de convenio con, el, con la universidad, las dos universidades... ...y con el profesorado en portugués en particular poder hacer, digamos, diferentes actividades de extensión, de investigación, de formación docente, eh, tanto para nuestros graduados como docentes y graduados de todo el país en portugués. Claro, es muy importante la actualización permanente, ¿no? Sí, es importante y es una demanda también, que es lo que pudimos ver a partir del primer curso que, que, que ellos dictaron que en todo el país es muy necesaria y hay como una vacancia, digamos, en el área de enseñanza del portugués, la, la falta de formación en posgraduación y, y después, ¿no es cierto?, de, de la formación de grado. ¿Y cómo están actualmente con la carrera de portugués eh, dentro de la UNAM, digo, en cuanto a, a matrícula, cantidad de alumnos, graduados? Eh, nosotros somos una de las, de las universidades o una de las de los profesorados que más graduados tienen en todo el país. Uh -huh. Y eh, estamos con matrícula, estamos trabajando también, digamos, para, para el año que viene, ya también para, uh -huh. el, para el inicio del año que viene. Y eh, iniciando, digamos, también una serie de conferencias que, que queremos hacer, digamos, para, para los graduados también uh -huh. justamente. Uh -huh. Y sobre estos convenios que me estabas comentando, eh, hay uno específico con la Facultad de Humanidades, es lo que me estabas comentando recién, ¿no? Que vamos a firmar Ajá. después, sí, sí, sí, en principio se firmaría el convenio marco con la Universidad de Minas Gerais a través del profesor Diniz, eh, entre la UNAM y, Minas, y la Universidad Federal de Minas Gerais y a partir de ahí después el específico ya con actividades específicas, eh, a desarrollar, ¿no es cierto?, ya a partir del año que viene. Claro, esto va a servir un poco para intercambio también entre ambas, ambas universidades, ¿no? Sí, también va Ajá. a posibilitar, digamos, va a abrir el espacio, ¿no es sí. cierto?, a que se puedan realizar intercambios, bueno, todo va a depender de la situación de los países económicas y que, claro. que pueda realizarse, ¿no?, pero hoy por hoy con las nuevas tecnologías y, y también a partir de la, de la pandemia, creo que se abrió mucho el, el ámbito a hacer... Cuestiones, digamos, hacer muchas eh, acciones vía ah. online. Uh -huh. ¿No Leandro, y comentamos un poquito eh, acerca de, de tu actividad, de dónde te desempeñas actualmente. Uh -huh. Bueno, yo trabajo desde 2013 en la Universidad Federal de Minas Gerais. Entonces, trabajo específicamente en el área que llamamos de portugués como lengua adicional, que es otro nombre para portugués como lengua extranjera. Entonces, eh, en UFMG es la sigla sí. de la universidad eh, recibimos alumnos de diferentes países sobre todo de, países de, de otros países de Latinoamérica eh, tenemos muchos alumnos argentinos también, colombianos, paraguayos y de otras partes y, y entonces trabajo eh, con estos alumnos que, que pasan a veces seis meses, 12 meses ojalá pronto tengamos también estudiantes de UNAM uh, ahí y entonces son estudiantes que necesitan también continuar desarrollando en el portugués y hacen curso de portugués para eso y también trabajo uh, formando alumnos brasileños para ser profesores de portugués como uh -huh. lengua extranjera uh -huh. entonces esto, esto hago uh, en el nivel de grado y también de posgrado, maestría y, y doctorado. Uh -huh. ¿Y cómo ves eh, la implementación de, de la enseñanza ¿no? de la lengua portuguesa, tanto donde vos enseñás como acá, porque bueno, hay, hay cambios en los planes de estudio, digo, ¿cómo, ¿cómo ves que vos estás con este tema? Sí, bueno, uh, mucha cosa se, se viene estructurando en los últimos años, entonces... En Argentina hubo marcos legales importantes, ¿no? la ley que, que hizo obligatoria la enseñanza de portugués uh, uh, en el nivel medio ¿no? y también en la frontera las escuelas deben uh, ofrecer uh, esta enseñanza, los alumnos pueden elegir ¿no? si, si van a ser portugués o no pero según la ley, todos, todas las escuelas de enseñanza media y las escuelas primarias uh, de la frontera deben ofrecer estos cursos. Y bueno, en algunas partes eso se ve más, en otras partes todavía no hay exactamente lo que está previsto, pero muchas cosas se vienen uh, aprimorando. ¿no? Y bueno, es un desafío, es un proceso permanente, porque para que una ley como esta, sea bien implementada, hay muchas cosas que hacer. Entonces, los trabajos de, de universidad como, como acá en UNAM uh -huh. uh, son fundamentales para que efectivamente la ley pueda cumplirse que que haya gente preparada para trabajar con los alumnos y bueno además de los profesores hay que preparar materiales didácticos que son específicos para cada contexto de, de actuación no entonces bueno un material que pueda ser bien utilizado acá en UNAM debe tener características diferentes de un material que será utilizado en la enseñanza media para para aprender portugués, acá estamos en una región muy, muy rica en, en términos de, de, de, del contacto con otras lenguas, sí, incluso portugués, sí, fronteras, sí, sí. sí. otras sí, partes sí. de Argentina, es bien diferente, entonces sí. esto implica metodologías diferentes también. Uh -huh. Y con respecto a, a los cursos que estás brindando, eh, ¿ya terminaron o cómo, cómo van a seguir? Uh, uno terminamos, okay. sí, que fue uno que contamos con, con la participación de docentes de acá de, de UNAM. Uh, entonces, el, el trabajo final fue un poco la idea de que cada uno reflexionara sobre uh, la política lingüística, sobre el portugués en su contexto de, de actuación, pensando, bueno, en qué punto estamos, qué ya hicimos, qué podemos hacer, por ejemplo. Y el segundo curso estamos terminando en dos semanas y la idea es que cada grupo de docentes uh, pense en un material didático, uh, para, sea para, para mejorar o crear algo que pueda ser utilizado en su contexto específico de actuación. Bien, perfecto. Bueno, les agradezco un montón la visita y por comentarnos esto, y sobre todo la implementación de la lengua extranjera, que siempre es importante, ¿no? Y más en un contexto de frontera. Sí, y para nosotros también es muy importante también recibir y conocer, poder establecer estas relaciones con otras universidades, ¿no es cierto? Por esto que él mismo decía. Y, y algo más que, que quiero agregar, que, que también... Eh, Viene a cotación que el profesor también trabaja con eh, el certificado de Celpibras y nuestro departamento, nuestra facultad, la Facultad de Humanidades, es punto aplicador del Celpibras eh, en, en esta región. Así que, bueno, ahora en octubre se, se, está, se estaría tomando este año el Celpibras. Pero es muy importante también, ¿no es cierto?, para la facultad eh, ese examen para quien quiera desarrollar actividades tanto académicas como profesionales en Brasil. Y, y es un, un, uno de los, de los lugares, digamos, también con, con mucha demanda de, de, del examen. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, muchos éxitos. Muchísimas gracias, gracias a vos. Gusto. Bueno, compartimos una pausa nuevamente aquí en el día y ya seguimos con nosotros. Estamos de regreso aquí en Al Día y vamos a dar el pase ahora a Jorge Almada que ya está listo para presentar una nueva edición de su segmento El Mundo al Revés. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este espacio que es El Mundo al Revés, un segmento sobre temas internacionales donde de alguna manera tratamos de entender lo que está sucediendo en el mundo. Lawfare es una palabra que se ha instalado en la agenda mediática y pública pero por sobre todas las cosas, eh, Lawfare, o su traducción como Guerra Judicial o Guerra de Leyes, tiene que ver con una realidad emergente a partir de la cual, por ejemplo, le, la CELAC eh, analiza esta realidad como bueno, una suerte de guerra para fines políticos, fines geopolíticos ocultos, a través de el Poder Judicial y los medios de comunicación, aliados también con los servicios de inteligencia. Eh, se ha comentado mucho con respecto a esto, se ha comentado... ...que la guerra judicial se aplica en los países de la región... ...para tra tratar de condicionar a las políticas eh, populares sobre todo... ...y a los referentes que intenten llevarlas adelante... ...y es así que para conversar sobre el lawfare, o la guerra judicial... ...ya estamos en comunicación con Fernando Esteche... ...él es doctor en comunicación social, referente político... Eh, ...referente académico de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social... ...y también director del portal PIA Global... Además de autor del libro y del manual breve, Geopolítica, que hace poco se, se publicó en coautoría con Ana Laura D'Agorret. Te saludamos aquí desde el noreste de la patria grande, Fernando, ¿nos escuchás bien? Estás muteado, me parece, Fernando. A ver, dice que no se escucha. Hola, hola, hola, ¿ahora? Ahora te escuchamos. Ahí estamos. No, decía que un gusto estar con ustedes, compartir este espacio en la televisión de la Universidad Pública. Bueno, decíamos, Fernando, un poco el disparador de, de, de esta conversación, este concepto de lawfare o guerra judicial, ¿no? Un poco para poder explicar al que, al que está mirando aquí por la televisión de la universidad, ¿qué podríamos explicar acerca de qué es la guerra judicial? no, Y sobre todo, ¿cómo está afectando digamos, a los procesos políticos en nuestra América? Sí, primero hay una aclaración de tipo, yo no sé si gramática, sintáctica, digo, que tiene que ver con la traducción literal que se hace a veces de la, de la idea del offer, incluso en cuanto, cuando se, se, se produce la dicción, este, se, se, se deforma. Eh, la Ajá. idea del offer no es, eh, no viene de, de, de, de, leyes, de, ley, de ley, sino de bajo. Y es una este, construcción que tiene que ver con lo que es la. la la vieja idea del warfare, que es hacer la guerra, uh -huh. y a partir de ahí se construye, los, los teóricos de la geopolítica construyeron esta, esta idea del warfare, que, eh, que tiene que ver, como vos, vos hacías eh, planteabas en la introducción, en eh, una guerra eh, por, por, por otras vías, por vías judiciales o legales, en todo caso. Sí. Este, ¿De qué se trata eso? Justamente es una nueva un nuevo dispositivo en el marco, como un dispositivo más en el marco de lo que son las nuevas conceptualizaciones de guerras híbridas, de nuevas formas de hacer la guerra, de nuevas formas de aniquilamiento o de sobredeterminación de las conductas del adversario, uh -huh. planteado en términos de, de confrontación. Sí. Este, y esto nosotros, digo en, en la región, lo hemos, pues hemos emparentado y, y se ha producido la vulgarización de la categoría a partir de la aplicación discrecional de, de, de, esta, de esta táctica y de esta maniobra digo eh, Lofer significa es un, es un movimiento de pinzas que tiene que ver con la construcción de estigmas de anatemas uh -huh. con la producción de sentido común en términos de la, de la construcción de culpabilidades este, y, de, y la producción eh, de conductas eh, eh, eventualmente eh, o potencialmente delictivas y a partir de la construcción de un sentido común que esto se hace a partir del manejo eh, eh, del discurso hegemónico, de las narrativas hegemónicas, de, del manejo monopólico, es decir, de, de, de la eh, circulación uniforme de, de una narra de determinada narrativa y determinado discurso, y la contrapara, la, la otra mano de la pinza de esta, de esta maniobra es eh, la efectivización judicial judicial. Este, jurídica que viene a constatar y consagrar todo aquello que fue planteado a partir de los medios de comunicación. Ejemplos tenemos muchos, cientos, sí, en, sí. en nuestra región, graves, importantes y arquetípicos, pero digo, estamos atravesando por estos días, en este momento mismo se está dando ahora un, un alegato en, en el juicio de Vialidad, sí. donde podemos ver el, el, el juicio de la causa que se sigue a Cristina Quirme, a Julio De Vido y otros... Este, miembro del Ministerio de Planificación y, y algún empresario este, donde el alegato fiscal el único argumento probatorio que plantea son este, referencias a notas periodísticas de Gratini y La Nación esto que digo no es una metáfora esto que digo es, es, es, es, es sí. así así se ha planteado, no hay ningún elemento probatorio sino todo lo contrario incluso contradiciendo a los propios peritos de parte que puso el Ministerio Público, así que el eh, lofer, si me preguntás, el, sí. el dispositivo cómo funciona es ese. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Sí. El objetivo lo planteó en su momento, lo ha planteado Lula, eh, cuando recién sale, en, el, en una de las primeras entrevistas cuando sale de la cárcel, lo planteó Cristina en el acto que hicieron en el Estadio Único de La Plata. El sí. lofer lo que busca no es solamente la prisionización, sí. la prisionización es una consecuencia eventual de la aplicación del lawfare, pero el lawfare lo que busca es la sobredeterminación de los procesos políticos populares entonces sí. esto es a través de la amenaza inminente de la cárcel o de la persecución o de la inhabilitación política o lo que fuera, en el caso de Brasil por caso, después del la impeachment de, de a, a Dilma sí. y el lawfare aplicado a, a Lula, lo que se produjo es una situación política inédita que dejó a los sectores populares sin candidatura presidencial, por ejemplo, y facilita el entronamiento o el empoderamiento de, de Bolsonaro, para poner un ejemplo. ¿no? Este, claro. o En el caso de, de Ecuador, la neutralización política de una referencia articuladora de regulación ciudadana como este, tanto, tanto Correa, como la presidenta de la Cámara de Diputados, como, como Lanz, como el vicepresidente... Este, eh, pero digo, para no perder de vista, no, no hay que perder de vista que el objetivo no es la prisionización. La prisionización es una consecuencia de la aplicación de la táctica. Uh -huh. Pero la táctica tiene mucho más vuelo que meter preso a uno, dos, diez o cien dirigentes políticos. Este, la táctica tiene que ver con neutralizar y sobredeterminar, condicionar la producción política de cualquier proyecto popular o de cualquier proyecto del adversario. Pues lo que está planteado como... Eh, ...desideologizando en todo caso el, el dispositivo. No sé si te pude aportar algo con esta mirada. No, por supuesto, Fernando. Y como para, para aportar otro lugar para, para el análisis... Eh, ...bueno, leíamos un documento de la CELAC hace, hace algunos días... ...para preparar esta nota que, entre otras cosas, decía... El, ...el offer tiene objetivos geopolíticos... ...que muchas veces están ocultos a la población en general... Y un poco preguntarte por esto, ¿no? Digo, como estrategia, en, en otras notas has desarrollado cómo estas estrategias han sido desarrolladas en algún momento por el Pentágono de los Estados Unidos. Más o menos, ¿qué podríamos decir acerca del efecto que está teniendo y si en alguna medida está logrando realmente eh, sobre determinar eh, los procesos pol eh, políticos y populares aquí en nuestra América? El documento me decís CELAC, no CELAC. Sí, de la CELAC. Sí, es un documento el donde TAC. define de la CELAC, sí. Sí, sí, sí. Sí, son los, los, los compañeros que más trabajan, además tienen ellos unos sí. especialistas bastante interesantes en, en abordaje de, de lofer. No, la efectividad es del 100%, digo, el, las nuevas guerras híbridas, en, si vamos a hablar de la región, en la región lo que tenemos que caracterizar es que a partir de una situación geopolítica global, que es la emergencia y consolidación de la multipolaridad, fundamentalmente a partir de lo que es la operación especial de Rusia sobre Ucrania, este, del declinacionismo permanente y creciente de la hegemonía norteamericana o del atlantismo como hegemón global, lo que se produce despliegue, una contraofensiva eh, defensiva de parte de este hegemón y en la región, si hablamos de, de, de Nuestra América, en la región esto tiene. Eh, consecuencias este, hace estragos acá sí. Sí, hay, hay una manifestación muy concreta de eso sí. hay distintas maneras de plantear este redespliegue, unas son a partir de la construcción de nuevas derechas que puede ser una, una sí. derecha pentecostés como la de Bolsonaro una derecha empresaria como la de Macri o la calle Pau o Piñera una este, derecha liberal o, o una mezcla de conservador y liberal distintas derechas, después tenés este, esto que se llaman los, los progresismos que es una idea de, de del transformismo, de construir candidaturas que expresan en aquellos lugares, en aquellas regiones o países donde hay este, situación de desobediencia civil o de urgencia o sí. de, de rebelión este, que terminan empoderando candidaturas que por un dispositivo que Gramsci definió como transformismo, este, la dirigencia política termina siendo funcional a la, a la reproducción de este redespliegue neocolonial en la región. Y el otro tipo fundamental que permite la articulación de cualquiera de estas variables, de disputa de consenso, si querés, este, es, el, es el, el Loffer. Eso tuvo, es tuvo el Loffer. altísima efectividad en Brasil. En, en, en Brasil este, ellos resuelven la, el, el triunfo de, de Bolsonaro y tiene altísima efectividad en Argentina. La tuvo en su momento y la sigue teniendo hoy porque el Loffer permanece intocado en la Argentina. Pero sin loffer no se hubiera producido la derrota de lo que hoy es Frente de Todos y en aquel momento tenía otra, otra Frente para la Victoria, otra, otra nomenclatura. Digo, pero si lo recordamos, la marcha de los paraguas, el, el caso Nisman, las acusaciones contra, contra Vudú, siendo él eh, estando en ejercicio de la vicepresidencia, ahí se empieza, en pleno Kirchnerismo se empieza a producir sí. Erlofer y se empieza a producir este, la de, el debilitamiento y la... Y la y, y la disputa de consenso, este, que después además neutraliza actores políticos y debilita articulaciones políticas. Brasil me parece que es un caso emblemático, Ecuador es otro, Bolivia en desigual medida también, este, y obviamente Argentina me parece que es Arquetipo. Sobre eso. Bien, Fernando. Bueno. Agradecerte nada más por una cuestión de tiempo aquí desde el noreste de la Patria Grande, decimos desde la Universidad Nacional de Misiones, quedamos en contacto para otras colaboraciones en este segmento y de esta manera pasamos eh, la señal a Florencia. Muchas gracias Jorge por los aportes, por estas entrevistas tan interesantes. Nosotros vamos a compartir ahora una pequeña pausa y ya seguimos con más información aquí en Alí. Estamos de regreso aquí en el informativo de la televisión universitaria y ahora vamos a abordar la temática del de cuidado del medio ambiente de la mano del segmento Volver a la Naturaleza con Juan Furlán. Aquí te compartimos. Hola amigos, estamos en esta ocasión como ven en la costanera de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones justamente al pie de donde comienza el puente internacional que bueno, para los amigos que, que son de otras partes del país y del continente esto es frontera con la República de Paraguay en esta ocasión creíamos que ...que era oportuno aprovechar el marco de, de este río, la belleza que nos ofrece este contexto... ...para comentarles lo que está ocurriendo en materia de cambio climático... ...y fundamentalmente en lo que hace también a este recurso que es el agua dulce. El río Paraná, que es uno de los más largos del mundo, uno de los ríos más importantes que tenemos en el planeta... ...y que nace allá por el Mato Grosso, en Brasil... ...nos presenta la posibilidad de poder disponer en cantidades muy abundantes de agua dulce... ...ya sea para el riego como también para, para el uso en las grandes ciudades. Usos domésticos, uso que tienen que ver con el usufructo que hacen las familias en el día a día... Y es importante señalar esto porque de repente prestamos mucha atención a lo que hace al cuidado que debemos tener en nuestra alimentación, fruto de que muchos de esos alimentos que nosotros encontramos en el supermercado o en las verdulerías, tienen, como decimos en reiteradas oportunidades, trazos de glifosato, de veneno y de un montón de residuos químicos que deterioran enormemente la salud y que elevan a los índices astronómicos los casos de cáncer como tenemos hoy en todo el mundo. ...estamos bastante familiarizados con este tema... ...sin embargo, no siempre tomamos nota... ...de que el agua dulce también está afectada... ...por este mismo agronegocio criminal... ...que no solamente infesta la comida que ingerimos... ...la comida que ponemos en la mesa para nuestros hijos... ...sino también esa agua con la que preparamos una mamadera... ...o esa agua con la que nos tomamos un tereré... ...en este sentido, mis amigos... Tenemos que comprender que cuando nosotros hacemos aplicaciones de, de herbicida, cuando hacemos aplicaciones de veneno, mucho queda en el cultivo, pero mucho más queda, no solamente en el aire a partir del efecto deriva, sino también en el suelo. Un suelo que a través de las lluvias comienza a, a, este, a drenar hacia las cuencas y... Este, eso está ocasionando la erosión y el arrastre no solamente de la capa de humus que necesitamos para que nuestros suelos sean fértiles, sino también junto con ese humus se están yendo toneladas y toneladas de este, agentes químicos, cancerígenos y venenosos que son los que se usan en las aplicaciones de estos cultivos. Una vez que llega a la cuenca irremediablemente termina en los grandes ríos como el que tenemos acá. Y termina, por ende, irremediablemente afectando la salud de las grandes ciudades, tal y como la que tenemos eh, acá en la capital de la provincia. <coughs> la capital de la provincia, por señalar solamente una de las tantas ciudades que están este, siendo afectadas por este drama. Lamentablemente, cuando se, se hace el tratamiento de estas aguas, se toma solamente en cuenta... este ciertos elementos patógenos, pero no así lo que son este, trazos de, de, de, de agentes químicos eh, vinculados a la agricultura, como tampoco de metales pesados. Y esto también es importante que lo señalemos, porque así como tenemos enormes cantidades de fumigaciones en, en, en Río Grande do Sul, así como tenemos enorme cantidad de fumigaciones también en provincias como la de Misiones, y, y bueno, y todo lo que hace a la pampa húmeda que que, que es este, transitada por este enorme río. También tenemos en la misma provincia de Misiones una fábrica de pasta celulósica conocida como Alto Paraná, perteneciente en su momento a la empresa chilena Arauco y que luego, este, ya hace varias décadas, pasó a ser propiedad de, este, de la JP Morgan, ¿no es cierto? Propiedad de capitales estadounidenses o multinacionales, para ser más preciso. Así que estas multinacionales, mis amigos, vinculadas al agronegocio, como lo es también las papeleras, que es otra forma de agronegocio, nos están envenenando no solamente la comida, sino también el agua. ¿Es posible evitar el uso de estas aguas para, para sostener las sociedades de consumos en estas eh, este, ciudades de tamaños este, exuberantes? Es imposible, mis amigos. Es absolutamente imposible. Y si usted quiere evitar beber esa agua. Lo que va a tener que hacer es comprar agua y el agua que usted compre tampoco tiene usted garantía de que a pesar del origen prístino que pretenda tener esté libre de todos estos químicos y venenos. No existen laboratorios tampoco hoy que estén abocados al estudio de las características y cualidades que está teniendo las aguas y los requisitos que se están teniendo en cuenta en términos legislativos para con el uso de y el tratamiento del agua. Eh, en términos de, de, de, de habilitarla como agua corriente ¿no? y, y, y potable, este, como dije anteriormente, no este, aborda la problemática de los metales pesados y de los trazos de este, agroquímicos. Como ven, mis amigos, la situación es increíblemente dramática y usted no se va a escapar de esto ni siquiera capturando y tomando agua de lluvia porque fruto del efecto deriva, como dije, el agronegocio nos está contaminando la comida, el agua, pero también el aire a través del efecto deriva y cuando llueve, llueve herbicidas como el glifosato. Nadie se escapa de este flagelo. El colapso es también asumir el envenenamiento que significa la vida fuera de la naturaleza en todos los órdenes y en todos los aspectos y es lo que tratamos de abonar y señalar siempre en este espacio de volver a la naturaleza. Volver a la naturaleza es volver a ser humanos, recuperar la cualidad de humanidad no solamente tiene que ver con la ética, con la moral, con la integridad psicológica, espiritual y física, sino que también tiene mucho que ver con reconocer que absolutamente todo lo que nos ofrece el capitalismo y la sociedad de consumo está asociado a elementos que son dañinos. No, no quiero con esto este, señalar de que usted no tiene más remedio que comprar agua. El agua es cara y hoy por hoy se sabe que está incluso más cara que el petróleo, aun cuando el petróleo es un recurso estratégico, pero no puede haber jamás un recurso más estratégico que el agua que garantiza la vida. Así que, mis amigos, independientemente de la situación en la que usted esté, en la ciudad o en el campo, sea consciente de que el cuidado del agua es fundamental y de que terminar con la locura y la estupidez del agronegocio tiene que ver no solo con la supervivencia de la especie, tiene que ver con efectos más inmediatos y con cosas muchísimo más cercanas que tal vez la pueda ver en la mismísima salud de sus propios hijos y familiares cercanos. Espero ayude a la reflexión, espero ayude a tomar conciencia del drama que estamos atravesando y de la necesidad urgente que tenemos, de a través de una expresión verdaderamente democrática, masiva, no solo a través de las redes, sino en las mismas calles, podamos manifestar a una sola voz que el agronegocio es criminal, que el agronegocio debe terminar y que solo la agroecología puede asegurar y garantizar la supervivencia de la especie y la ruptura de este alocado tránsito hacia la sexta extinción masiva. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con otra entrega más de este ciclo hermoso que nos brinda la Universidad Nacional de Misiones, al que dimos el llamar Volver a la Naturaleza. Segmento Volver a la Naturaleza, compartíamos de esta manera con Juan Furlan, a quien agradecemos el material enviado. Vamos a compartir una nueva pausa aquí en Al Día y ya seguimos con más. de regreso aquí en Al día y vamos a compartir ahora con todos ustedes un material eh, que fueron a realizar un equipo del de programa Bien Ahí, el sin Cultural. Estuvieron recorriendo un poquito las instalaciones del programa Música, que este año está cumpliendo 40 años de actividad. Eh, se toma como base el, el grupo eh, que ha creado el programa Música, que ha sido el coro universitario y luego el conjunto de cámara. Así que para enterarnos un poquito más de detalles vamos a compartir este informe. El programa Música de la UNAM es un espacio colectivo de actividad artística dedicado exclusivamente a la música. Depende de la Secretaría General de Extensión y está abierta a toda la comunidad. Está conformado actualmente por seis grupos musicales y este año cumple 40 años de actividad ininterrumpida. Nosotros celebramos su existencia y aporte como gran gestor a nuestra sociedad de formación y divulgación cultural. Vamos a conocerlo. <risa> Bueno, el programa de música inicia sus actividades en el año 1982 con el coro universitario. Después se genera el, el coro preuniversitario, universitario que, es, que a futuro se transforma en el ensamble universitario. También se crea el, el conjunto de cámara eh, que tuvo diferentes formaciones. Eh, después también viene la orquesta juvenil y más recientemente se creó el coro Universitario de Oberá y el coro de adultos. El programa de música eh, tiene un edificio, contamos con un edificio que tiene dos salas de ensayos. Estamos en proyecto de acondicionar una sala para que, sea, para que se puedan hacer conciertos. También te contamos con un archivo musical de repertorio que viene haciendo el coro desde los años 80, que está catalogado y e inventariado. Bueno, eh, los grupos todos los grupos eh, tienen la convocatoria abierta para, para alumnos de la universidad, docentes, no docentes de la universidad y, y gente externa a la sociedad en general. Depende de qué grupo, tienen ciertas exigencias o, o, o ciertos requerimientos. ¿no? Para ingresar a la orquesta juvenil se necesita como una, una base ya de, de lectura y un poco de manejo del instrumento, eh, que por ahí en, en los grupos corales no... Nos exige eso, digamos, alguien puede venir, alguien sin tanto conocimiento previo para poder ingresar. El conjunto de cámara surge como un grupo instrumental para acompañar a pequeñas producciones sinfónicos corales allá en la década del 90 y hacíamos de grupo instrumental soporte al coro universitario. Fue de importancia fundamental, al margen de la difusión del repertorio para música de cámara, no, no solo de eh, música folclórica, sino también del repertorio universal para esa formación. En lo personal, y hablo exclusivamente por mí, desde que me levanto hasta que me acuesto. Eh, mis eh, actividades fuera de lo personal es solo pensar en música, vivir la música, respirar la música. Sé que hay mucha gente que no, que, que no piensa así, pero para mí el, el mundo sin la música sería un lugar súper triste. Y el cultivo de la música en cualquier circunstancia, ya sea coral, instrumental, o de la manera que sea, edifica a la persona de una manera que no lo hace ninguna otra actividad humana. Soy el director del Coro de Adultos de la UNAM, del Ensamble Coral Universitario y del Coro Universitario Verá. El Ensamble y el Coro Universitario Verá son dos grupos juveniles. Uno desarrolla sus actividades acá en la ciudad de Posadas la otra, el otro grupo está trabajando en la ciudad de Oberá, ensayamos en la Facultad de Ingeniería. Eh, bueno, las características que tiene son estos dos que acabo de mencionar, son grupos juveniles, amateurs. Desarrollamos un repertorio académico, popular, folclórico, que incluye música de la polifonía universal, negros espirituals. Y el coro de adultos de la UNAM es un coro para personas mayores, no es un requisito excluyente, eh, y bueno, también re realizamos las actividades acá dentro de la estructura del Programa Música. Es genial que la defensa de la cultura se genere a partir de cualquier medio y la Universidad es una estructura muy importante en, dentro de nuestra sociedad. Todos los grupos que forman parte del Programa Música dependen de la Secretaría General de Extensión Universitaria que como sabemos cuenta además con eh, grupos como la Editorial Universitaria, la Radio, el Canal, Teatro y Música. Son polos generadores de actividades abiertas a la sociedad, y esto es muy importante. Este coro ensaya también tres veces por semana, hay un entrenamiento común, básico para todos, cada integrante se acerca y aprende, no es necesidad que venga con experiencia ni con este, leer música o saber cantar, como dicen algunos, ¿no? Se acercan y aquí en el taller, en los talleres, les vamos eh, entrenando y enseñando algo de lo que hacemos eh, para difundir la música argentina, la música coral universal, el patrimonio. La universidad es común, fue como un mecenas para mí, me ha enviado a, a estudiar y a trabajar y después con el compromiso de venir y compartir y difundir. Fue lo que hicimos, la Secretaría de Extensión Universitaria realmente hizo una extensión a partir de mi formación como docente, ya que después pude viajar al interior a trabajar con otros coros, a trabajar otros proyectos, eh, donde pude eh, compartir lo que aprendí en técnica vocal y canto para los coros. Totalmente agradecida a la Universidad y al coro porque pudieron convertirme en una directora, en una maestra. Que, que, que puede ayudar, que puede eh, incentivar a otros jóvenes, ¿no? Y es así que la gente que se acerca a los coros, en general, encuentra eso también, ¿no? Encuentra familia, encuentra amigos, encuentra un espacio donde llenar, eh, completar esa formación integral que todos tenemos, que todos necesitamos, que va más allá de lo específico que es el arte, la música, lo técnico, sino también lo humano, ¿no? Lo que promovemos es eso, generar un espacio en el cual estos jóvenes que tienen una capacitación en su instrumento, gran parte de todos ellos ya eh, pueden abordar un repertorio solista y hacerlo como solista en la orquesta es como que eh, un desafío individual eh, súper importante. En una instancia si se quiere eh, preprofesional para todos ellos, dando conciertos didácticos en escuelas, eh, visitando eh, espacios educativos y también hacemos intervenciones dentro de, de las aulas eh, de la universidad, en las colaciones de grados, en los, en los congresos, en los eventos que nos van convocando. Bueno, en primera instancia la formación eh, de tocar en orquesta de cámara con un nivel bastante elevado, eh, la formación es media-alta. Y, bueno, eh, no hay muchos espacios actualmente donde puedan eh, llevar adelante. Sí hay un florecimiento en toda la provincia de, de muchísimas orquestas, escuelas y orquestas de instituciones, pero, digamos, eh, el perfil actual de nuestra orquesta trata de llevar con esos eh, valores destacados eh, una formación pedagógica y artística. Sabido ya y es comprobado que todo niño joven que participa de una actividad musical, sobre todo una actividad musical grupal en donde hay ciertas reglas, ciertos aspectos disciplinares que cumplir, que respetar, hacen, eh, fortalecen su inserción luego a la sociedad, porque va a ser un niño o un joven que va a tener una mirada de un adulto, va a tener el acompañamiento de un adulto y va a poder desarrollar todas sus capacidades, aptitudes en relación al otro a través de la actividad musical el niño se puede decir que se desarrolla en un ámbito saludable de competencias ¿sí? pero donde puede interactuar con el otro Sí o sí, el ambiente orquestal te exige que vos puedas interactuar con el otro con tus posibilidades y eso hace a que eh, sea una réplica por ahí de lo que después nos toca vivir en sociedad. De esta manera compartíamos el informe, la nota especial sobre el programa Música 40 Años en este 2022. Nosotros ya estamos llegando al cierre de al día, la edición de hoy, jueves 15 de septiembre. Y te recuerdo las redes sociales donde podés eh, seguirnos y podés sumarte también a esta comunidad informativa de la Universidad Nacional de Misiones. Eh, tenés la plataforma Instagram, nos encontrás como Unamtrasmedia, Transmedia, también el canal de YouTube y la página de Facebook, nos encontrás con el mismo nombre. Eh, además de la página transmedia.unam.edu.ar donde encontrás toda la mediateca con los contenidos que vamos generando aquí desde la televisión universitaria. Y por supuesto los canales de televisión de aire de cable donde podés seguir nuestra programación eh, a través de Canal 12, a través de Canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado, Somos Misiones, Giga Red y Flow nos encontrás en todas esas plataformas. Nos vemos mañana, nos reencontramos, que tengan una excelente tarde, una excelente jornada. Cuídense, chau chau.